Hola, soy Vanessa Goch, vengo de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tenemos Salvatorium, que es un laboratorio rural, uh, donde recibimos también gente, residentes, y estamos um, explorando que, el qué hacer, cómo vivir en el campo como personas de, de las urbes. Desde que empezó Minkalab, estamos conectados con este proyecto, y ya este es mi segundo Minkalab. Yo aquí llevé a cabo un taller de dos días con los niños de la vereda que se llamaba Cómo hacer una taza como cavernícola. Era un taller de cerámica donde se les enseñó cómo minar la cerámica, el um, barro, la, la arcilla y um, como, un poquito cómo se preparaba y también cómo hacer una pequeña taza básica y unos principios de la quema un taller introductorio de cerámica para los niños. También presenté una charla conversatorio que se llama Todas las mamás somos curanderas, donde hicimos un recorrido por la historia de las médicas uh, dentro del marco de la cultura occidental, desde la prehistoria hasta el día de hoy, analizando un poquito el porqué ya no sabemos curar, o cómo se nos quitó ese poder que es naturalmente de las mujeres. Realmente me, me parece una, un momento donde podemos encontrarnos entre diferentes personas del país que estamos trabajando en el mismo camino de exploración y de querer un mundo mejor, más sostenible, explorando la permacultura la bioconstrucción, la sanación natural, todas las personas que estuvieron aquí siempre están tratando de multiplicar su conocimiento hacia sus propias comunidades. Entonces este es un momento muy valioso para intercambiar conocimientos, aprender de los unos de los otros.